Hola y bienvenidos a mi canal, soy arde y vamos a traer un vídeo especial, si me lo han pedido en los comentarios de otro de mis vídeos. Vamos a hacer una vela en forma de cono pequeña, para eso vamos a utilizar cera de abeja para hacerla en diferentes tamaños y también voy a utilizar alguna cera de, de colores ya teñida. Eh, bien, vamos a utilizar también la mecha el secador para ayudarnos a modelar la vela tijeras, el cúter para cortar las láminas una regla y pues os preguntáis ¿por qué esto? porque vamos a a teñir algunas vamos, algunas de las que hagamos de cera de abeja voy a aprovechar y las voy a teñir con para fina ya ceñida. Bueno, a ver cómo resulta el vídeo. Para empezar, vamos a poner la cera ya a, a calentar. Los tres trozos. Ponemos, esta vez voy a utilizar un hornillo. Podéis utilizar una cocinilla, la cocina de casa, lo que queráis. Pero recordad: al baño María y fuego al mínimo bien, para empezar vamos bueno, para seguir vamos a coger nuestra tabla para no estropear la mesa cogemos la lámina de cera de abeja vamos a hacerle unas marquitas pues a los 4 centímetros nos llega esto solo en uno de los lados desde estos 4 centímetros que he marcado aquí sitúo la regla Y ahora pasamos el de la regla hasta el final de la, de la lámina que nos quede en 10. Al final, al punto de abajo, recordar Os voy a enseñar cómo queda. Pasamos el cúter. Okay. y así nos ha quedado la, el trocito de lámina vamos a cortar más para hacer más velas lo dejamos aquí ahora aprovechando que ya hemos cortado en este lado vamos a utilizarlo de el lado, va a ser el lado largo de la vela, el largo el alto de la vela y esta vez simplemente vamos a pasar una línea recta no nos hace falta medir vamos bien la regla el cúter y pasar sin miedo el cúter ¿eh? si tenéis abajo una, una buena tabla de madera no os preocupéis si notáis que se resiste le podéis utilizar un poquito de calor de la, aquí tenéis la otra, calor del secador y volvemos a repetir, pero esta vez en vez de coger 4 centímetros voy a marcar 5 Marcamos simplemente con el, con el... cúter, ¿eh? Una marquita. Marcamos al otro lado también. La primera vez no nos hizo falta, pero aquí sí. 5 centímetros. Y... Desde este extremo, este lado de, de la lámina, hasta los 5 centímetros de aquí. Vamos a trazar una recta. Y nos va a quedar un triángulo. Tenemos otro triángulo, repetimos, esta vez desde la parte baja, de aquí, hasta los 5 centímetros de este otro lado. Ahora, vamos a aprovechar este trozo Y vamos a Buscar dos medidas También diferentes Pues esta vez Va a ser 7 centímetros Y nos quedarán dos centímetros y medio desde la parte más alta a los siete centímetros marcados aquí Bueno, esto también podíais hacerlo sin sin, la, sin tomar las medidas, eh. Recordar que siempre que tiene que haber un ángulo recto. Aquí tenemos uno más alto. y terminamos con esta tirita pues simplemente diagonales de este lado hasta la parte inferior de este otro bueno esto seguramente os resulte más fácil eh, cortarlo si estáis de pie yo por lo menos estoy acostumbrada a estar de pie, pero esta vez quería enseñaroslo sentada. Ya te tenemos dos, dos triángulos más. Vamos a empezar con uno. Este mismo. Cogemos mecha mecha de algodón trenzada especialmente para velas lo ponemos apretamos contra la base veis vamos a cortarle el sobrante que nos sobre hacia un lado como un centímetro y bueno, esta lámina, ahora mismo, pues aquí hace bastante calor, pues no necesito aplicarle secador para hacer esto. Si hace un poquito más de frío donde estéis, sin duda, calor de, del secador. Y esto es muy fácil. A enrollar. ¿Veis? Tener en cuenta que no se os sobresalga por la base de la vela. Si necesitáis levantarlo y terminar de enrollarlo con la mano. Ya os digo, esta es bastante blandita, hace una buena temperatura aquí. Y así tendríais nuestra primera vela de, de cono. Vamos a hacer el resto.